Sí, había no uno. me acuerdo, pero era famoso. El apasionante Un paseo mundo. por el mundo de los Apasionante. Eh, Tomás, to, creo que era to, Tomás. Bueno, después yo me acuerdo y te dije. <risa> Señores, vámonos en este momento a recibir a nuestro invitado del día. Hoy está con nosotros el abogado Jorge Peña. Jorge Peña, que ustedes conocen porque es una especie de consultor externo de, de mañana, sí. <risa> así se le puede decir. Cada vez que tenemos un tema laboral, a la primera persona que acudimos es a Jorge, que siempre con su gentileza acostumbrada nos ha dado respuesta adecuada para que ustedes se informen y, y entiendan algunas cosas que eh, los que no son abogados no entienden a veces. Pues con él vamos a conversar sobre el teletrabajo y su regulación en la República Dominicana. Licenciado Jorge Peña, abogado especialista en Derecho Laboral. Buenos días, Jorge. Buenos días, buenos días a todos. Buen día. Para nosotros es un placer tenerte acá y comenzar a conversar contigo acerca de un tema que no todo el mundo domina, que no todo el mundo maneja, pero que cada día que pasa se va haciendo más cotidiano el hecho del teletrabajo. De hecho, nosotros lo practicamos acá durante la cuarentena. Estuvimos haciendo el, prog el programa de mañana por unos tres meses, desde, la, desde la casa. Cada quien eh, produciendo verdad su, su, su propia su propia imagen, manejando eso. Adelante, ¿qué tú nos dices? Precisamente el teletrabajo se trata de eso, uh -huh. de, de la realización de la labor, del trabajo, de las actividades laborales a remoto, verdad a distancia. Uh -huh fuera de las instalaciones de la empresa. Sí. Bueno. Y esto no es nuevo, porque a medida que la tecnología se ha ido desarrollando vertiginosamente en los últimos 15, 20 años, en países mucho más desarrollados, ya el teletrabajo es una realidad y eso ha... ha ha dado con la necesidad de que se vaya regulando en algunos países. ¿Qué pasa? Bueno, el caso de la pandemia ha acelerado bastante este proceso y ha puesto en práctica la modalidad del teletrabajo eh, en, en el mundo entero, en los países que ni siquiera soñaban en estos años involucrarse con el teletrabajo, o en países donde era muy tímida la actividad del teletrabajo, esta modalidad laboral. ¿En qué consiste? Bueno, es, es, una, es un vínculo laboral, es una modalidad de las relaciones laborales donde la persona que desarrolla la labor se le llama teletrabajador y, la, y el empleador, obviamente, que tiene por característica especial de que se desarrolla esa labor en un lugar fuera de la entidad de la empresa, de las instalaciones de la empresa, de la fábrica, del lugar habitual de trabajo. En ocasiones se hace desde la casa y en ocasiones se habilitan lugares aislados y especiales específicos desde donde se realiza la actividad. Algunas cuestiones importantes porque, aunque para algunos puede que sea extraño, tanto el término como la, la modalidad, en los años venideros, pues esto va a ser muy común. Una pregunta, Jorge. Se me ocurre pensar, el tema de, bueno, uno de los elementos fundamentales de la relación laboral es la subordinación, que es lo que determina la existencia del contrato de trabajo. Ah, corrígeme, porque yo de eso no sé <risa> lo mismo que tú sabes de aerodinámica del viento <risa> sé yo de derecho a la obra pero, sí, pero esa, esa es la condición elemental exacto, para exacto. identificar eh, un contrato de trabajo la okay. subordinación ok eh, la pregunta es esa el tema de la subordinación ¿se puede desarrollar de manera adecuada con el teletrabajo? recuérdate que un patrón, el patrón está acá eh, y, y el empleado está en quién sabe dónde Sí, lo que sucede es que la subordinación no es una cuestión propiamente de hecho, sino jurídica. La subordinación es jurídica, es la capacidad, la facultad que tiene el empleador de dirigir, de supervisar, de instruir, de orientar al, al trabajador. Y esto no necesariamente tiene que darse eh, eh, de manera personal, sino que puede ocurrir en que un trabajador ya tiene las orientaciones y las instrucciones del lugar y no hay que estarlo vigilando de manera directa, no necesariamente, pero el, el, la subordinación lo que implica es que el empleador tiene el control de la actividad, de la, de la relación, y esa subordinación es jurídica que se complementa con el pago del salario y con la prestación del servicio. Esos son los elementos constitutivos. Bien. La prestación Jorge, del uh -huh. servicio, el pago del salario y el elemento de la subordinación jurídica que ejerce el empleador, que es la parte fuerte en la, en la, la relación. relación laboral, uh -huh. frente al trabajador. Bien. Jorge, entonces, ¿cómo está regulado esto del horario? Por ejemplo, recuerda que tú puedes trabajar desde tu casa. Entonces, ¿cómo se regula eh, el horario de, de trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo se verifica que sí, que, que, un, sí claro. eh, que un colaborador, un empleado, está cumpliendo con un horario específico? Sí. Eh, eso ha sido un poquito tortuoso el proceso de implementación del de teletrabajo, precisamente porque en en ese control directo que se debería tener con el trabajador, más cuando los trabajadores no tienen la suficiente conciencia o la suficiente responsabilidad o espíritu de compromiso para que sin que lo estén vigilando, pues, eh, hacer las cosas bien. Cuando eso es así, se complica, pero la, la ley, ahora mismo en la República Dominicana existen para el sector privado, existe una resolución recientemente emitida, puesta en vigor ahora, el día 12 de diciembre, de, del Ministerio de Trabajo, la, la 130-20, esa resolución del Ministerio de Trabajo, y para el sector público, ...existe también otra resolución... ...sobre el teletrabajo... ...es decir, la 130 es la, la, de, la, del ministerio, la del sector público... ...y la 2320 es la del la Ministerio resolución. de Trabajo... ...resolución 2320 del ministerio de Trabajo... 2320. ...para el teletrabajo en el sector privado... ...y la 130... ...y la 130-20... ...del Ministerio de Administración Pública... Para el sector público. Entonces, la jornada de trabajo se regula, porque una de las características principales que tiene gracias. la el teletrabajo es que debe concebirse por escrito. Gracias por el café. Cafecito ahí bueno, sí, preparado sí. con esmero y dedicación por doña Fela cada día. Muchas gracias bueno, su equipo, porque no es ella sola. Vengo. Entonces, bueno. esto está sujeto a la a las a la voluntad de las partes. Es, el empleador tiene la posibilidad de instalar eh, sistemas de controles, de vigilancia Siempre que esto no afecte la intimidad del uh -huh. trabajador Que es uno de los elementos que ha traído más debate en, olito, esto, ¿eh? en esto en de, esto del teletrabajo Jorge, escuché porque admito no haber eh, leído realmente lo que tiene que ver con, con, con la regulación que no puede ser en el dispositivo de la persona, de, del empleado. Así es. O sea, tiene que ser un dispositivo aparte. Tiene que ser dispositivo aparte y, y, y tiene. Esto estaría monitoreado y regulado por, por el Ministerio de Trabajo, la Inspección del Trabajo. Tiene que estar sometido, un contrato de trabajo, de teletrabajo, tiene que estar sometido a la Dirección General de Trabajo y aprobado, registrado allí. Tiene que contar con todos los elementos y las condiciones esenciales y los aspectos que no afecten la, la parte de la intimidad, la parte moral de, de la persona del trabajador cuando el trabajo se va a realizar desde su casa. Allí no se pueden instalar cámaras generales. Tendría que ser una, una, una cámara integrada de tal manera que solo tenga activación desde el equipo de trabajo si es una computadora y en la jornada de trabajo Bien. o sea incluso el teletrabajador tiene derecho a desconectarse cuando ya la jornada de trabajo ha cesado o sea el, el, el, el empleador no es tiene decir, no va, la posibilidad no, no va a haber hora extra ahí bueno, es posible no elaborar quiere. hora extra, pero si sí se acuerda como tal. El lo que general, sucede general. con esto de teletrabajo informal, que es lo que se ha estado dando de manera general, sí. es que los los empleadores eh, no dejan, eh, este, o sea, el WhatsApp, eh, los correos, aún fuera de la jornada de trabajo, lo, lo usan. Sí. Y los trabajadores... Lo admiten y lo permiten. Pero esa es otra regulación que va a tener que tomarse en cuenta porque no, no, no procede en la hora de descanso tener actividad laboral. De ninguna manera, ni siquiera responder Jorge, un correo. Mire una cosa. Muy bien. Para mí las resoluciones vienen a traer un remedio. No me estén llamando a mí fuera de horario. Es decir, <risa> la, las resoluciones <risa> vienen a remediar. Sí. Eh, yo quiero de tu, de tu propia experiencia, ¿sería infructuoso laborar amparado al código laboral nuestro, el teletrabajo? No, porque, porque fíjate que, que una la, de las... La eh, lo que pasa es que el código de trabajo, la resolución viene a complementar. Reconoce el contrato cuando sí, se, se hace constante y para las mismas personas. Sí, la pero misma persona. el código de trabajo Ajá. establece unos niveles de flexibilidad en la relación laboral que hace posible que por mutuo acuerdo se desarrollen una, una serie de modalidades de trabajo. Por ejemplo, no he hablado de las modalidades del teletrabajo. Puede ser totalmente remoto, a distancia, puede ser a modalidad mixta, semiparcial, dos días yo voy al trabajo, tres días lo, lo laboro desde otro lugar o desde la casa. Y esas modalidades. Entonces, esa, esa flexibilidad que, que tiene el propio Código de Trabajo para que las partes puedan viabilizar su vínculo laboral y hacer lo posible y adaptarlo. ¿Por qué no estaba regulado el teletrabajo? Bueno, nosotros tenemos un Código de Trabajo de 1992. Sí. En esos tiempos no se hablaba de mi teletrabajo. Remota, esa, remota ese término no, utiliza, no, no, no, no existía, el teletrabajo. Eh, ¿Qué sí existe? Bueno, el trabajo a domicilio, artículo 228 vale. y siguiente del Código de Trabajo, pero el, el trabajo a domicilio no contempló, no previó la posibilidad de que estuviéramos hablando hoy de un trabajo facilitado por la vía de las te de poner, las tecnologías de la y la comunicación. Te voy a poner un ejemplo. La secretaria que está haciendo teletrabajo porque su edad no le permite ir físicamente al lugar, uh -huh. pero ella tiene que hacerle las habichuelas a su familia y ella viene una bichuela puétero eh, pues eso sí es, sí es. bueno ah, yo me río está, me quema que quema. Exacto, <risa> está quemando? exacto un momentito ¿Sabe? un momentito sabes qué no prohibirle que, <risa> que ella habla de la bichuela no la, la verdad la verdad que eso puede pasar. Yo, claro, me, porque está en la casa. La verdad que la risa, pero puede en, pasar. en la vigencia, en la ejecución del teletrabajo, se darían muchísimos ingredientes que en el camino se tendrán que ir eh, complementando su regulación. Porque esa distracción, dependiendo de cuál es la función que ejerce ese trabajador, ese teletrabajador, no debe tener la oportunidad de, otro, de otra, otra actividad, actividad, ya sea doméstica <risa> o ya sea de otra naturaleza, cuando está a disposición del empleador. Pero eso, eso, va, eso va a depender mucho de de la honestidad de, no de, de, no, hay de no de, de, y de la naturaleza del servicio imagínate tú, tú trabajando desde tu casa y un muchacho muchacho paga la televisión sí. obligatoriamente sí. tiene ¿Sabe que con quién o sea, se está dando con el... quién se está dando mucho eso ah, con los maestros ah, sí, sí, sí, <ríe> sí. Sí. los maestros eh, eh, estamos desarrollando eh, desde, desde marzo la actividad del teletrabajo sí. sin ninguna regulación de manera específica Sino poniendo en práctica, de manera empírica, eh, en base a una necesidad generada por la pandemia, la viabilidad de salvar el año escolar que, que pasó y la necesidad de establecer el año escolar virtual que es el que se está desarrollando. ¿Con qué? Con una serie de dificultades. De dificultades a tal nivel que ustedes ni se imaginan. En el caso particular, yo soy maestro de, de educación de adultos. Y, y son personas con escasa posibilidad de manejo de, ah. de tecnología y de, de obtener aparatos inteligentes, está por ejemplo. Está pasando un calma, Jorge. Y, y, y es una dificultad grandiosa, sí. pero eh, dentro de lo posible, entonces se va desarrollando. Entonces, la pandemia ha incrementado grandemente a nivel mundial en un 74%, según las estadísticas, la utilización de esta modalidad del teletrabajo. Que se va a disminuir una vez pase la pandemia, sí. grandemente, pero va a quedar como una, como, eh, una vía. Una modalidad sí. laboral eh, que la tecnología ha ido facilitando y que la pandemia ha permitido experimentar con mayor eh, eficacia. ¿Y qué irá mejorando en el camino? Bueno, la, la, la, una parte del artículo 55 sobre la suspensión me preocupa. Sobre la suspensión? Sí, del trabajo. Del trabajo. Eh, uh -huh. Producto de una situación de fuerza mayor como la que hemos tenido en el país. Y que en cierta forma la ley uh -huh. protege al empleador para que éste produzca. Pero ya este caso se produjo por el propio Estado y el la misma Ministerio de Trabajo tuvo que emitir una resolución indicándolo. Las demandas laborales en función de la paralización de que alguien no esté recibiendo su salario en ese momento y entienda que se le está afectando sus derechos y demanda al, al empleador en ese mismo instante. ¿Cuál es la, el remedio de eso? Porque no están entendiendo de que hay una indicación y hay un periodo en el que él no recibía el pago producto de la suspensión. Bueno, se, eso se vio bastante ahora con el salario de Navidad. El salario de Navidad pues, estuvo afectado precisamente por el tema de la, de la suspensión. Y bueno, la ley establece, el Código de Trabajo establece en artículo 85, que el, el cálculo de las prestaciones laborales ha de tomarse en cuenta en función de los salarios de vengado durante los últimos 12 meses. ¿Usted se imagina la aplicabilidad de ese artículo ahora? <risa> yo no eh, eh, quiero que interesarte, tú no lo en, en el caso. No, yo no <risa> quería. Fíjese que yo yo no he querido ni siquiera, ni siquiera to tocado. tocar ese <risa> tema porque es espinoso. Es muy espinoso. Y yo no quisiera que ningún empleador se motive a ejercer eh, desahucios el, sí. eh, apoyado en el artículo. 85, 75, porque sería 75. catastrófico para... El 75 establece el desahucio y el, y, y el 85 establece eh, el, el, la modalidad de tomar en cuenta los salarios de los, 12 meses. de los últimos 12 meses. Pero estamos en un periodo tan especial que desde mi punto de vista eso no tiene aplica, no debe tener aplicación en perjuicio de sector trabajador que Hay, pudiera okay. ser cancelado. Hay una cosa, escúchame ya, un, un, un, un segundito te voy a tomar. Hay una cosa y es que... Tú puedes emplear eh, el, el artículo 74 de la Constitución con relación a la interpretación. La favorabilidad. Y, exactamente, o sea, porque la Constitución sí. es una línea transversal. No, no, y el propio a... Código de Trabajo Exacto. establece en uno de, de sus principios sí. la, el, la norma más favorable al trabajador, que es la misma que en, en materia penal que es su especialización, en la, la indubio pro-reo, pro ¿verdad? Exactamente. Y en materia laboral la indubio pro-operario, exactamente. la... la la norma más favorable, pero la constitución, que recoge todo, claro, una norma general, en el 74.4 establece el principio de favorabilidad Exacto. en favor de quién, de aquel titular del derecho Exacto. y aquella, de la persona débil o vulnerable, Exacto. que es acreedora de los derechos. Jorge, apartándonos un poco con el permiso de producción, ¿verdad? De, el, del quedo, tema, me quedo, me quedo, me quedo, ¿verdad? ¿verdad? Eh, Muchas personas han llamado o varias personas han llamado a este programa quejándose de que han sido desvinculados específicamente del Ministerio de Industria y Comercio y que no han recibido la carta. Para esa persona que nos están viendo y que están pasando esa, esa supuesta situación, ¿qué deben de hacer? Una persona que lo desvinculan pero que no le entregan la documentación requerida para poder ya luego exigir en justicia sus derechos, ¿qué, ¿qué debe hacer? En términos de hecho estaría desvinculado o fuera de nómina, pero en, en términos jurídicos esa, de, en es, esa desvinculación no existe. Si no, si no ha sido notificada, no existe y por tanto lo que ha habido es una falta del empleador de del de pago de salario a ese trabajador durante el tiempo en que lo habría excluido de la nómina y por tanto no está percibiendo su salario, independientemente de que no esté ejerciendo la función. Es decir, que su plazo no prescribe. Para no, interponer no prescribe de, de, y reclamo de prestaciones laborales El plazo tiene lugar a partir del momento en que le es notificada pues la desvinculación A través de un acto administrativo que se llama Que es la carta esta que le entregan sí, al, sí. al desvinculado Es decir que la persona por ejemplo que no ha recibido esta carta Que no ha sido notificado se puede dar por no, eh, por no, eh, no desvinculado Y tiene derecho a acudir Tanto primero eh, opcional, ¿verdad?, a la propia institución a, a solicitar una respuesta de su situación y segundo, al Tribunal Superior Administrativo, a través de un recurso contencioso administrativo, a procurar que se regularice su situación o que se tome una decisión, pero que se le reconozcan sus derechos, tanto de los salarios dejados de pagar como eh, la situación que en, eh, ¿verdad?, del limbo en el que estaría, estoy o no estoy vinculado como servidor público. Correcto. Eh, Jorge, mucha gente no entiende eh, eh, cómo hacer esos este procesos. En caso de algún número para contactarte. 809-258-9600. Ese es mi número de, de teléfono. Personal, ahí tú y, usas WhatsApp, ¿verdad? Y y Por ahí no está el WhatsApp, llamar. pero en las redes sociales también como Jorge está Peña me su teletrabajo. Sí, su teletrabajo. Hace mucho uso del teletrabajo conmigo, pero lo que me he dedicado a dar consultas gratis. ¿sí? A, a todos <risa> estos que cuando, no, pero tú lo mira, cuando Cuando tú lo recibas, le dices, mire, y pase por aquí pase a traer a traerle la cuota al abogado que come. <risa> que come también. Que de eso que come. Cada Así vez que te es. oriento, come de esa orientación. Bueno, señores ha estado con nosotros Jorge Peña abogado especialista en derecho laboral un conocedor eh, bastante enjundioso y acucioso en el tema laboral con quien usted debe consultar si tiene alguna inquietud o alguna pregunta, gracias Jorge muchas gracias como siempre Gracias por tenerte acá a ustedes. Ser, ¿cómo no, gracias a ti bueno nosotros vamos a la pausa regresamos en breve, no se vayan